...que ya hay una cañada que está aprobada por ahí también... ...que le hemos llamado al síndico para que inmediatamente... ...ya comiencen a trabajar con lo que son las obras de presupuesto participativo... Eh, ...lo que son las... Eh, ...ya aumentamos el asfalto, aceras y contenedores... Eh, ...la electrificación, eh, arreglo de calle... ...bacheo, eh, relleno para los sectores... Y, ...y ahí está el problema de la planta... ...que gracias a Dios está cerrada y así lo queremos, que ya esa planta de gas no exista ahí, que pongan otra clase de, de negocio que no sea la planta de gas ellos nos trajeron un documento, hace unos 15 días donde ese documento no era válido, no era válido porque eso fue una construcción que ellos iban cuando iban a comenzar a construir, a remodelar que ellos consiguieron ese permiso pero fue antes de pasar el caso que pasó y ya eso era por tres meses y eso caducó hace como seis meses, que ya no funciona así es que le queremos ser es una aceptación a lo que son las autoridades aquí de San Francisco de Macorís y por qué no del gobierno central. Ustedes saben que estamos en un movimiento huegario el 24 de este mismo mes que está en curso. Nosotros estamos firmes con el movimiento huegario el 24 de abril, que es municipal, y que se entienda que hemos siempre estado llamando a un diálogo. Es verdad, ya no hemos reunido con las autoridades una, tres veces y ya ellos han estado prometiendo eh, algunas obras